amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión voy a mostrarle cómo saltar la cuenta de google del alcatel 50 para el de 9 a su versión de android es 8.0 bien vamos a confirmar que está bloqueado por la cuenta de google tienen que conectarse a una red wifi yo estoy conectado a mi red no voy a volver a conectarme por cuestiones de seguridad. Bien, como podemos ver aquí, podemos comprobar que el módulo está bloqueado por la cuenta de Google. No nos deja avanzar. Vamos a volver atrás al principio. Las aplicaciones que voy a utilizar para <coughs> para realizar el proceso las voy a dejar. Voy a dejar el link de descarga en la descripción del vídeo vamos a entrar acá en configuración de visión luego entramos acá en talback y activamos aceptar Bien, vamos a hacer esto vamos a seleccionar configuración de talback configuración de en la lista 8 elementos aquí ayuda y comentarios comentario y acá vamos a seleccionar esta primera opción este video, vamos a dar doble clic sí, porque tenemos todo el back abierto vamos a hacer doble clic aquí en el título bien, nos va a abrir acá la aplicación de YouTube bajamos todo este video con dos dedos y seleccionamos acá, en ¿no? los tres puntitos de arriba un doble clic nuevamente y seleccionamos política, término políticas y privacidad barra de progreso. O opciones Bien. disponibles junto Acá a la barra de menú en el título. Copiar entrada botón, mostrando teclado y Acá vamos a escribir S, borrar, L, borrar, borrar. Se D, C. E e Acá se ve solamente si de val a de progreso 70% teclado de Empezamos español QWRTJN oculto y vamos a seleccionar que se llama APK, buscar como Sidebar Lite es una aplicación que nos permitirá establecer una cómoda barra lateral desplegable 85% estado opciones disponibles junto a la parte inferior de la pantalla 100% oh. Atrás, botón oh. Barra de problema, 70% Sidebar APK, buscar con Google, search, separador Sidebar Lite es una aplicación que nos 100%, 85%, Estado. Opciones disponibles junto a la parte. Barra de progreso. Bien. Estado. Opciones disponibles si no junto al 91%. Vamos a descargar. Descargar botón. Descargando. Se descargó. Vamos. Vamos a abrir. Programa de instalación del paquete. Programa de instalación del paquete. Bien. Cuando ustedes le den acá a instalar, instalar botón. la aplicación le va a enviar la, a activar las la, opciones de fuente de conocida, que ya yo la había activado anteriormente, había entrado. A ustedes lo van a enviar allá, los activan y vuelven con la tecla tracking y e instalan la aplicación. Luego le dan a abrir. abrir botón. Programa de instalación del paquete. Vamos a sacar OK. okay. Pro. Para 70%. Bien, vamos a, vamos a, a saltar esa parte. Lista, lista, lista. Vamos a agregar la aplicación de ajuste. ajuste. Vamos a seleccionar Bien. Acá vamos a desactivar el top back. Activar alerta, detener, aceptar. Desactivado. No podemos volver atrás ya. Otra bien seleccionamos el de acá. acá vamos a darle acá vamos a ponerla en esta la aplicación de archivo y la abrimos acá nos vamos a la tarjeta de memoria los archivos le voy a dejar en esta carpeta de acá completas le voy a dejar en la descripción del vídeo el link de descarga para que la descarguen la pongan en una memoria y luego la memoria la ponen en el teléfono ahora le aplica la opción ya tenemos instalado la aplicación sideval bien entonces vamos a entrar acá antes de instalar la aplicación vamos a entrar al ajuste vamos a entrar aquí a seguridad y ubicación desplazando un poco administrador de dispositivo vamos a desactivar el este administrador otra otro acá entramos en aplicaciones información de aplicación y vamos a desplazarnos un poco hasta acá. acá servicio de google play o google play service desactivamos dejamos detención volvemos atrás bien volvemos a otro toque acá en usuario y cuenta como pueden ver no aparece la opción de google eso es porque está desactivada la aplicación de google entonces nos vamos acá de nuevo y abrimos archivo y instalamos esta aplicación remove afrp 2018 instalamos Vamos a abrir no tenemos que hacer nada aquí en la aplicación venimos nuevamente acá ajuste acá usuario y cuenta añadir cuenta ahora si sí aquí no aparece la opción de añadir una cuenta solamente tiene que agregar una cuenta cualquier cuenta yo voy a agregar una cuenta que vamos al siguiente Bien. Aceptar. Vamos acá. Tenemos una cuenta ya agregada. Volvemos acá a aplicaciones. de aplicaciones y volvemos a activar la aplicación de Google. Acá. Activamos. Bien. Ahora reiniciamos el móvil. que se reinicia y ya se el teléfono, vamos a avanzar, siguiente, Configuramos. siguiente, bien pues. no todo permitir. Permitir. finalizar Ahora vamos a omitir aquí esta parte bien amigos eso fue todo por hoy Espero que, espero que les sirva el video. No olviden dar like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.